Nada habla de como de, de la sensación de estar tú súper solo contigo mismo y tener la sensación como de que nadie más es consciente, nadie más de tu alrededor es consciente de, de lo que está pasando ¿no? en cualquier tipo de situación. O sea, realmente yo creo que lo guay de la música es que cada uno se puede llevar las letras a su, a su terreno y a su vida y a cosas que le hayan pasado o sensaciones que haya tenido en momentos concretos con gente o con situaciones o sea, nunca es por algo en concreto en plan, me ha pasado esto con esta persona o esto con esta situación y esto me ha hecho escribir eh, esta canción no, siempre es como que empiezo a escribir una canción y realmente cuando le encuentro sentido de verdad es cuando está acabada y cuando la escucho y digo vale esto me lleva como a una, a una sensación o a una emoción concreta, ¿no? entonces eso nada va un poco pues de como de la sensación de, de, de que la gente, como de que la gente que te rodea no es consciente de lo que está ocurriendo, básicamente. En cualquier. puedes adaptarlo a cualquier tipo de, de situación que te haya ocurrido en tu vida, básicamente. Eh, y a mí me parece, o sea, a mí me encanta esta canción porque es como, después de que haya salido una triste como, como, sing, como single, eh, te pones, el, te pones el EP y la primera canción es como ¡pa! una torta en la cara porque no tiene absolutamente nada que ver a nivel producción. Creo que también, eso a nivel producción, a nivel, a nivel de sonido, eh, como que engloba muy bien todo lo que luego va a sonar dentro del EP. Y, y eso, para mí es como la intro perfecta, básicamente, para, para el resto de canciones.